Hola ¿sí todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! Os traigo el juego que tanto os ha gustado Y a mí también El de Fallout Shelter Vamos con el capítulo número 2 ¡Ah! Muy bonito, muy real todo La niña ha salido así Perfecto Lo mismo va a pasar aquí ¿Eh? Ha pasado lo mismo No entiendo, no sé qué está pasando Ah, están paseándose por todos lados. ¡No entres ahí, niña! ¡Niña! Mira, y entra. ¿Pero qué te he dicho que no entres ahí? Madre vale, mía. ¿Cómo son? Vale, a ver. Oh, ¡Oh, oh, oh, oh! Tenemos. Vale, espérate. Un poco de problemas. Tenemos un poco de problemas. ¡Uh, uh, uh! uh, uh, uh, uh, uh. Vale, pues usted se va a mover aquí Usted se va a mover aquí Para multiplicar más eh... Eh... Aquí hay un problema o hay que hay... Aquí hay dos opciones O echamos a gente del de, de búnker Porque ocupan sitio y, y, en, y energía o... o algo hay que hacer Cesta de mascota gratis. Te regalamos una cesta de mascota para que empieces tu colección de mascotas Por supuesto, vente aquí, hombre Si total o, o, o qué hay que hacer Vale, a este ya se le puede subir el nivel A este todavía no, a este tampoco A este falta poco A este también Este no tiene tiempo Aquí hay que hay que hacer sitio, hay que hacer hueco Porque no cabe la gente Vale, espérate. Tú, niña. Espérate. Pero, ¿te puedes estar quieta, niña? Gracias. Tengo muy poquito. Y no se puede acelerar esto, ¿sabes? No se puede acelerar. Acelérate, acelérate. ¿Esto qué es? No tengo ni idea. Traje de papá Noel. Eh, esto lo sé. Mascota tampoco. Eh, hay, que, hay que hacer algo. Hay que hacer. El que no tengo ni idea, ¿vale? La niña esta se está paseando todo el tiempo. Vale, creo que esto tiene que pasar la raya esta, ¿vale? Para que esté bien. Porque ahora está en rojo. Cuando esto pase de aquí para allá, estará en verde, ¿vale? Me estás negando una construcción que yo quiera, donde yo quiera y como yo quiera. Me estás negando algo. Que yo quiero hacer Esto me parece injusto me, pa me parece injusto Vale, pues entonces Hay que hacer obras Hay que, hay que hacer obras en el búnker Hay que hacer obras Hay que hacer obras en el búnker Porque esto no puede ser ¿Cómo se hacen las obras? Eh... No tengo ni idea a ver. Mm. Vale, pues... Pues no tengo ni idea, porque claro, me ha descolocado. Claro, mi idea era hacerlo, seguir esto, el orden así para abajo, y, y aquí, pues poner, por ejemplo, el veterinario eh, y otras cosas. Pero claro, acabo de ver que hay un montón de salas, ¿sabes? Demasiadas cosas Demasiadas cositas, chaval Vale, pues entonces aquí Puedo poner Habitaciones ¿O qué puedo poner? Aquí puedo poner cafeterías Ya, ya me ha descolocado el juego Me has descolocado Me ha descolocado por completo el juego, eh En serio, me ha, me ha, me ha desubicado A ver Déjame abrir esto Comida, gracias, lo necesitaba Piel de Bra... bra man, no sé lo que es, pero vale Ábrete, por favor Chapas, gracias 100 chapas, las necesitaba eh, va, Me sirve Me sirve Por lo menos me dan cosas que están bien Ah Vale, vale, vale, ¿y este dónde va? Este, esta señorita, ¿qué es lo que hace? ¿Qué, qué, ¿A qué se dedica? ¿A qué te quieres dedicar tú, señorita? ¿Qué, a qué, qué le gusta a usted? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que le apasiona? ¿Le apasiona la cafetería? Pues muy bien, ahí está Sea usted bienvenida Pórtese bien. Estudio de radio, taller de armas, sala de pesas, me parece bien, un gimnasio, sala de ejercicio, aquí estaría yo todo el día, aquí también, sala de fitness, sala de juego, aquí también estaría yo. Eh, barbería, reacción, jardín, purificadora, vale. Por cierto, el hashtag que estás viendo aquí arriba lo puedes utilizar en Twitter, vale. Para hacerme preguntas, para etiquetarme en dibujos, en lo que quieras, ¿vale? Que por cierto, me gustaría hacer un preguntas y respuestas aquí. Así que utiliza este hashtag para hacerme las preguntas que quieras en Twitter, ¿vale? Y si quieres hacérmelas aquí en los comentarios, pues también estaría bien. Así también hay un poco más de interacción. ¿va? Ayuda al compañero, porfa. Porque... Está solito. Y el pobre hombre no puede con todo. Vale. Y estos dos. Como son los que más les cuesta. Vale, voy a hacer una cosa. Este lo voy a mandar aquí. Esta lo voy a mandar aquí. Vale. ¿Puedo deshacerme? De, de salas. En plan... ¿Cómo puedo yo quitar una sala? Porque estaría bien moverla o quitarla. No, pero no quiero, no quiero. No me las selecciones más. Eh, ¿Aquí? Um, bueno, lo que tenemos. Trajes. Chatarra. Esto no sé es lo que... ¡Ah! Que lo puedo vender... ¿Vale? ¿Puedo vender esto? Gracias eh, Esto no lo voy a vender ¡Ay! ¡Oh, el, el lorito Vale Vale El lorito Vale, por lo menos he ganado algo más de... Por lo menos he ganado algo más de, de chapas, ¿vale? Entonces Como he ganado un poco más de chapas Voy a hacer el generador de energía. Y ahora si sí me dejas hacerlo abajo. Vale, de momento lo voy a hacer ahí, ¿vale? Aquí necesito más espacio. Aquí neces necesito tener un orden. Así que... Um, ¿Qué es? Porque hay pocas cosas. Esta está feliz todo el tiempo, vía. Esta está contenta. Esta está contenta todo el tiempo. Pues está bien. A ver, vamos a ver cómo que trabaja. Muy bien, muy bien, si sí me gusta Está Con su boli lila Ahí trabajando Aquí esto Están ahí Vale, por lo menos yo, creo, claro Porque como son dos, van más rápido, ¿lo ves? este necesita más tiempo Que estos dos, que son dos Y van más rápido Entonces eh, Esta no para de multiplicarse <risa> Esa no para de multiplicarse Y los niños no paran de estar para arriba, para abajo De arriba, para abajo Y esta está sola, por lo tanto Tarda más, ¿vale? Entonces, claro Veo que cuando son más Cuando son varios No pasa nada Porque va más rápido Buah, pero necesito Urgentemente Necesito otra sala, ¿eh? Necesito la de agua Necesito una depuradora de agua, lo que no sé es cómo eliminar las alas. Si tú lo sabes, déjamelo abajo en los comentarios, ¿vale? Porque aquí no pone nada. No pone como, cómo eliminar eh, frases, iba a decir, ¿sabes? ¿Cómo eliminar salas? Me había asustado. ¿Yo cómo? ¿Qué, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Vale? ¿Energía? Uf, buah, está bajando mucho, eh Está bajando mucho Buah, pero es que no Claro, es que chicos Yo no puedo poner una depuradora de agua Porque Necesito 200 chapas Y no tengo 200 chapas Tengo 143, ¿sabes? Y claro, espérate y yo no sé si quitar salas, pero es que si supiera cómo quitarlas, pues que con botón derecho me sale lo mismo que si le doy con botón izquierdo. Voy a repartirlo, tengo que repartirlos. Tengo que repartirlos, porque si no lo no tiran. Si no lo no tiran para adelante, vale. Por favor, aquí, vale, porque este ya tira para adelante. Este lo mando aquí. Eh... Como lo.? Vale, este le subo de nivel. Nivel 4. Vale. Vale, vale. Esta ya tiene aquí energía. Vale. Estoy, estoy, estoy intentando. Estoy intentando mejorar esto. Voy a dar al yermo. ¿Pero qué es el yermo? No tengo ni idea. No, si sabéis cómo puedo solucionar esto o cómo puedo arreglarlo, dejadmelo por los comentarios, ¿vale? Porque no sé cómo continuar. A ver, estos dos... ¿Por qué no...? A lo mejor es porque no tienen... Espérate. ¿Por qué no tiran para adelante? A ver, misiones, objetivos. Eh, obtén 100 de agua, 100 de energía. Envía un monedador al yermo. ¿Alguien sabe lo que es el yermo? Porque no tengo ni idea. Voy a saltar esta. Usa el modo express con éxito en sala 1. Eh, ¿Qué necesito yo? A ver, generador de energía. El de agua. Necesito el de agua. No sé, no sé cómo hacer para que mejore esto. Vale, la comida. La comida por lo menos... Va a subir de nivel dentro de poco. Esta. Esta. Está aquí, que no sé por qué. Vale, voy. A ir. Creo que a lo mejor tengo que cambiar los turnos de la gente, ¿sabes? No, este está. Están todos mal. Es que, claro, está bajando el porcentaje. No sé qué va a pasar, ¿eh? En el búnker. No, no sé qué va a ocurrir, ¿eh? Si va a salir bien o va a salir mal Los niños no paran de pasearse Por todo el búnker eh, Que se venga a ayudar a este señor o a, la chica, o a la chica Esta que se venga aquí Y esta que se venga Pues no sé a qué piso van a ir los otros Vale, el segundo El tercero Así tenemos eso, libre esto lo ocupo, ¿vale? Luego, eh, estoy intentando ordenar todo esto, ¿eh? Porque está un poco caótico. Por favor, dime que, dime que lo vas a hacer. Hombre, ¿esto se ha encendido? Supuestamente sí. Yo creo que se necesita energía para que el resto de cosas funcione. Porque sin energía, creo que la depuradora no tira. ¿Sabes? Creo que es eso. Si esto no funciona, el generador de energía, eh, lo de la depuradora y tal, no, no tira para adelante, ¿sabes? Vale, creo que, creo que lo, lo tengo ya, ¿eh? Creo que ya lo tengo montado. Entonces... Vale, estamos remontando, chicos. Me da que estamos remontando ya, ¿eh? Vale, ¿ves que no tiene energía? Porque esto está muy bajo Entonces, esto de aquí es lo que necesita empuje ¿Sabes? Necesita empuje para que las depuradoras puedan pillar más agua Entonces, también necesitan eh, aquí personal para que haya más comida ¿Vale? Yo, yo, yo me entiendo Creo que, creo que ya me entendéis Pero igualmente dejadme por los comentarios Cómo se eliminan las salas Porque no me sale Vale, objetivos Era 100 de energía, ¿no? Vale, 100 de energía Yo creo que ese sí si lo podemos conseguir ¿Cuánto me da de, de chapas? 50, vale Quiero conseguir tener muchas chapas, ¿sabes? Porque así me evito Que pase lo que acaba de pasar ¿Sabes? Que nos quedemos con pocas chapas y no, y no tengamos para hacer salas ¿Sabes? Y, y quiero hacer un buen búnker ¿Sabes? Un buen búnker Claro, en mi cabeza yo lo tenía organizado Pero claro, no había pensado que aquí hay un límite Y que tienes que hacerlo así en este orden Para luego seguir por aquí, por aquí Pero bueno, poco a poco lo iremos ordenando Porque las salas no las puedo mover ¿Lo ves? No puedo mover las salas Vale, destruir roca. Vale, parece ser que cuesta... Que cuestan varias chapas. Tres. Vale, vale, vale. Creo que lo estoy remontando. Aunque estamos en 10% igual. Pero creo que estamos remontando. Creo. Aquí el Google para, para mirar. Sí, sí, saber lo que es el hierbo. Si lo sabéis vosotros, dejadmelo por los comentarios. Porque no tengo ni idea. Imagino que es el generador de... O eso, o aquí. El yermo, imagino que se referirá a eso. Vale, por lo menos tenemos un poco de agua. Estamos en sequía. En el, en el juego, estamos en sequía. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para más contenido como este. Y oye, déjame en los comentarios qué te está pareciendo y qué ideas se te ocurren para poder mejorar el búnker y cómo eliminar salas. Porque no puedo ni moverlas ni quitarlas. Así que déjamelo por ahí en los comentarios. Y recuerda utilizar este hashtag para hacerme preguntas. Y nos vemos en la próxima. Chao, adiós.